Medio está cerrado. Hola, rey. ¿Qué onda? ¿Qué onda ahora? Bien. bien, ¿dónde vamos? Ahí quiere... Quiero correr a ustedes. Vale, vamos, vamos. Hackeado. ¿Qué da un boludo? ¿Qué da un Casi, casi. Tocado uno. Dos medios, dos medios, dos medios medio. Correlo, está tocado. Oh, Dios. ¿Dónde está la bomba? Arriba, arriba. La mi No, ah, se me trago todo. Viene, viene balana. Okay. No. Estás ahí, no, boludo. Para qué quita ruido, voy para B. Mira, bueno, vale vamos no vamos no. no, no, no. No, me roban todas las kills. Venete, amigo. Uh. No, lo, lo, lo vacuné. Dale en Windows. y triple. <risa> Estaba red duro Este. Agarro a Nada. no, no, no, no. Que No, me llaman hacker en todas las partidas Claro, no, no puedo te fuiste, gordo? Y porque ese es un ven de patria ¿Quién se me mata? Es pasaron B plantas Hay uno menos 65. Ay, boludo, eso es para Madre, vamos a parar ya porque el verde muere siempre toda primera ronda. Chile. Verde. Tienes razón. No, amigo, no, no, que carajo. Por yo me acabo de autobustear solo. ¡Ah, no, Mario, No te a... Yeah. Sí, yeah. yeah. Vale, vamos. No se puede, puede, puede, puede, puede. No, no. no sí, lo arranco. Manito, rushing, manos. Yo ficaré aquí okay, el okay, para, para para pegar de cuesta o, o heave take, mano. ¿Ustedes me entienden? Hablo bien eh, español. Es un poco no? bien estoy aprendiendo, mano. vos son chilenos, uruguayos? Argentinos. Argentinos, argentinos. Soy compatriotas de Brasil. Oh, no, no, eh. Nooo. Ah, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ok. okay mano. Bueno, vos tiene canal eh, en el... YouTube? Okay. ¿Mi? ¿Streamer, hermano? streamer? No, es no, youtuber youtuber, listo. O que hace en youtube mano? Eh, yo voy CCG. Santa manito, Mirenle baño su fe. Cuidemos largo, Violeta. No, verde. Rushemos fundo mano. Todos fundo mano. Confía, yo soy capitán. A la orden, capitán. Si sí, si sí, si sí, si. Sí. Rushemos fondo Voy a vangar para mano vamos, vamos, vamos No veo nada Si, sí, si, sí, si, sí, nada, derecha, derecha, ten, ten, ten, ten, bañero Queda uno, queda uno No te muestro, no te muestro No, disfruta, me pegó. No, lo veía. Pese de mierda. No, no sé dónde a la puesta. Laro al fondo. Espera, espera, espera. Costa, Costa, verde, verde. Ah, oh, verde. Espérale, espera ahí. ¿Qué ven ahí, Roy Izquierda, una rey ya. ¡Shhh! ¿Lo escuchan? Ahí, pero es penado, amigo. Espérate, no lo que pasa es sí, que yo estaba mirando a Disney, hermano. Estamos todos a la izquierda. Y solo fui a avisarte. Ya sabía dónde estaban. rendimos amigos, es una manga de muertos del orto, boludo Fala, ching, me todo mundo B Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si sí. sí. Todo mundo B uh, Siiii sí, manito sí. Ay me pegó mi compa no, se me quedó trabada la hueca. Yo cubro no, el vos cubríme acá. Yo No, piezas de flash. Guarda la flash. Bueno, flash. flash. Ah, no, está ventana. Pero mira, liga liga liga liga, liga, liga, liga, liga. ¿Qué está viendo, papá? Liga, ¿no? uh, calla, calla, tres. <risas> 6, 7, 8 no vale, vale. Uh. no Uf. Eddie, Eddie, no no no no me no Uff Uff no no no no no por favor. no no no Perdón, es que me anda mal la compa Estaba a punto de regalarle la bomba Como para descansarlo, pero no, no Están enojados los nenes. Sí, amigo, yo los no estoy oh, my, haciendo enojama Tu mamá me viola Venenito Tu mamá me viola, mano. Ahí te das cuenta cuando estás nervioso Tu mamá me viola, la mando Si, si, es no me hagas reír es parar, boludo. Prefiero perder las rondas. El rey, del cara. A ver qué ronda.